Me gustaría vivir en una isla sin barrera. Abraza al otro tan fuerte. Hasta que le rompa los miedos. Vamos. <risa> Más rampas y menos escaleras, que estamos incómodos con las ruedas. No dejes para mañana los pesos, puedes para hoy. No aparquen. En el vado. En, en el vado para personas con discapacidad. Que están reservados para ello. Que están reservados para ellos. por favor se lo pido. Por una Gran Canaria libre de barreras. Por una Gran Canaria inclusiva.